que están ahí presentes, los que van a llegar ya mismo. Vamos a esperar. Hola, Is. ¿qué tal? Fíjate, tremenda celebración. Muy buenas noches. Buenas Hola. tardes para ti. Hola, dita ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué bueno estar Gracias. en tu programa. Siempre queremos, los que vamos avanzando en nuestras etapas de de la escritura del libro, de la publicación sí, sí. y de todo esto, estar en tu charla porque es tan amena y tan eh, y vas avanzando tú adelante. Tienes corazón. Sí. <risa> sí, hablamos entre amigos y esa es la idea de que tengamos una charla amena, de que nos conozcamos como personas, como escritores, como amigos. Y que la gente nos conozca realmente como somos porque es más fácil comprar un libro de una persona a la cual has visto y sabes algo de ella a una persona que no conoces de nada, ¿no? Islay me está preguntando por el curso de autobiografía de, de escritura que estoy dando ahora a fin de mes, es 497 dólares y dura siete semanas. Incluye los dos días de escritura terapéutica. Pero eso todo está en mi página web y también está en mi fanpage. Hola Fabiola, dice Islay también para ti. Ah, qué guay, Sley, ¿cómo estás? Nuestras floridanas allí, sí, <ríe> Colom colombo-floridanas. Sí, están ahí en pleno calorcito rico allá. Sí, está pues bastante eh, eh, calorcito, calorcito, calorcito. Sí, sí me imagino. <ríe> sí, Mi sí, papi, sí. dice, no sé quién será, pero alguien que tú conoces a lo mejor. Ah, no sé quién será, porque tienen nombres que no, no conozco sí, así que no, de no, todas maneras no. todos están bienvenidos, muchísimas gracias por acudir a este momento, yo me llena el corazón, hola eh, Jorge Humberto, me llena el corazón cuando la gente viene, porque es una muestra realmente de, de amor hacia lo que estoy haciendo, hacia los demás, porque yo lo que quiero es promoverlos a ustedes, a las personas que vienen de visita, para que ustedes puedan hablar de su vida, de su proyecto, y de su libro. Así que no nos alarguemos más, y Fabiola, aquí es tu día, es tu hora, y ya, aquí, aquí estoy, háblame, háblame de ti. Háblame de ti, bueno, para, para las, las mujeres no es tan difícil hablar y hablar, no. y extendernos, pues mi, mi larga trayectoria es eh, desde, desde mi, mi formación en Cali. Yo nací en Cali, en Colombia, en una zona del, del sur del país, por si no te ubicas bien. Es, eh, es la tercera ciudad de Colombia y allí pues hay mucha actividad de, es, eh, universitaria. Es una, es una ciudad muy, muy cultural, muy activa, la gente es muy alegre. Vengo de una familia diversa. Mi padre era de la zona cafetera, era campesino y había venido a un pueblo que se llama Pradera, donde conoció a mi mamá. O sea, mi, mi padre es eh, paisa, que se dice en Colombia, yeah, la sí, gente sí. de la zona cafetera y de Medellín. Eh, mi madre es de era del Valle del Cauca y allí se conocieron. Eh, mi madre fue toda la vida una maestra durante treinta y tantos años se desempeñó como maestra de escuela entonces su, su estilo era muy muy estricto muy militar yes. mientras mi padre mi padre era muy tranquilo muy de, de tro, él, él era trovador, Yeah. que, que eh, la gente para, para ser trovador necesita tener un humor excelente tener una, una, un goce una de visión, la vida sí, sí, una visión de vida tremenda sí, entonces para sacarle partido y humor a las situaciones cotidianas no es fácil porque tienen que improvisar entonces claro, claro. yo me crié en ese ambiente medio, medio relajado por mi papá medio... <risa> Medio un poquito estricto, digo yo, un poquito, pero era bien. Pero un miserable. buen balance, ¿no? Tenía el balance de las dos cosas. Claro, claro. Además, que mi mamá también era de buen humor y era charlatana y eso que uno se acostumbra a burlarse de lo mismo, de, sí. de, de llevar la vida como tranquila, ¿no? O sea que sí, tuve una infancia muy, muy relajada, muy, muy chévere. Eh, mi padre era muy intelectual, entonces él también a la par con su con su mm, parte de sí que era de, de relajada, era muy estricto en el sentido de hacernos leer eh, toda clase de libro, literatura, y hacernos eh, explorar la biblioteca como lo, lo digo en mi libro no era esa influencia fue sí. creando una inquietud intelectual que hoy en día agradezco mucho porque nos hacía desde muy pequeño leer la columna editorial de un periódico y yo decía, ¿para qué me va a servir eso? si sí, supiera <risa> imagínate me hacía leer cosas y, me, y luego me pedía la opinión de eso y yo, ¿qué voy a saber? pero sí fue formando una, una un sentido crítico bien. y ya más adelante ya no era la columna editorial sino que eran más libros o sea que esa esa eh, lección de vida nos dejó mm -hmm. mi padre él eh, nos abandonó muy muy o sea nos abandonó en el sentido de que murió trágicamente cuando yo tenía 16 años eso fue muy una, bastante, una ruptura bien. horrible fue víctima de la violencia en Colombia y fue un, un, un azote para la familia. Yo estaba saliendo de bachillerato, eh, yo quería estudiar periodismo, toda mi vida he tenido esa, ese deseo de hacer periodismo eh, y, y se truncaron en ese momento los, los sueños, yo tenía que pasar a la universidad pero ya no podía ir a estudiar a Bogotá, donde había el periodismo que yo quería, sino que me quedé en Cali estudiando ya de noche para trabajar de día y ayudar a mi madre. Mm -hmm. eh, esa etapa también fue muy bonita porque ya a la par que estaba formándome y pude hacer dos carreras, eh, ya no una, sino dos. Eh, primero mm -hmm. estudié literatura de idiomas, y que es, es una carrera que es para la educación. El título es Licenciada en Educación. Porque yo veía a mi mamá pues muy exitosa y muy independiente y muy mm. trabajadora. Eh, entonces eh, fue, fue y la influencia de ella. Entonces me llevó a estudiar esto de, de, de literatura de idiomas y luego enlacé inmediatamente con economía, que era mm. la otra carrera que yo quería también estudiar, luego hice un posgrado en, en finanzas y gestión estratégica. Eh, y bueno, viene la parte bonita de mi, de, de mi vida que siempre lo, lo, lo menciono y es que eh, trabajé para el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ese es un, un centro que todas las personas que hemos pasado por ahí decimos siempre es el mejor trabajadero del mundo. era, era, una, era una Fue una escuela muy linda y, y allí, era, allí no se iba a trabajar, allá se iba a disfrutar, a aprender, a ah, compartir. Claro. Era deliciosa esta vida de, de trabajo, a la par que era muy exigente en términos de que allá trabajaba gente que eran... Eh, científicos internacionales en agricultura eh, y era como un campus universitario, o sea, esta, esta gente eran, eran personas que venían de, eh, llegó un momento en que había personas de 37 países, wow. entonces el intercambio cultural con esta gente era enriquecedor por todos los lados, la labor que hacía y que sigue haciendo con el, con la agricultura de crear nuevas variedades de de esta esta en continuos inventos para hacer la agricultura más productiva eso hizo que la vida fuera eh, muy agradable y Colombia que es un país que tiene tanta tanta agricultura y un, tan rico en tanta tanta vegetación fruta y verduras y todo no y la explotación de, de flores. Imagínate. Las flores preciosas de oh, Colombia, Exacto, exacto. Entonces, no solamente, no solamente teníamos ese aporte que estaban haciendo a Colombia, sino que allí venía gente de, de todos los países de América Latina a capacitarse y venía gente de África también a hacer intercambios. Entonces, eso, eso benefició no solamente a Colombia, sino que se, se regó. Hoy en día hay científicos mm. en, en toda esta gente jovencita que llegaba ya a capacitarse y a estudiar de, la, de mano de, la, de las grandes mentes en, sí. en eso eh, fueron a sus países a replicar todo lo que habían aprendido y es muy bonito ver todo sí, ese sí. resultado es, es, es prácticamente un honor realmente sí. de, de, de, de haber trabajado en esta institución entonces pues esa es una parte muy linda de mi vida y de aprendizaje. Yo eso te a... llena de orgullo de ser de ese país, de, de haber entregado tanta, tanta sí. cultura, tantas cosas bellas. Sí, la verdad es que sí la, la, la palabra es eso, es orgullo y yo y eso sí. lo compartimos mucha gente de, de, de Colombia y de otros países que han pasado por esa escuela. Porque nos, la gente colombiana les enseñaba mucho también a, a las personas extranjeras que venían. Y esa, es, era esa, esa combinación era de una riqueza enorme. Entonces teníamos ciertas apuestas, ¿no? Decíamos siempre, los alemanes que llegan solteros a, al cielo, nunca se van solteros, se casan con colombianas. Y así era, era como esa, ese, ese juego. Las fiestas eran no, de una maravilla porque era ese intercambio ¿no? y ellos aprendían a bailar salsa, hay, hay personas que están en otros países eh, que se fueron a vivir a otros países y que, y que bailan la salsa pues que es el, el, el, el, la especialidad en Cali eh, bailan la salsa súper bien y aprende el que llegaba allá y no, no sabía bailar pues perdido obligado, o sea, obligado <risa> pero entonces a la par había ese, ese nivel intelectual alto no que también relato en mi libro porque es una es un es un continuo reto de, uh -huh. de mantenerse a la par de la por ejemplo la tecnología que llegaba ya era era como eran 15 centros alrededor del mundo que, se, que eran hermanos del CIE entonces está está la tecnología que llegaba ya era de primera mano la a mi, a mi escritorio llegó el email cuando no. No el, existía ¿no? todo. <risa> yo me daba el lujo de mandar. Sí, yo me daba el lujo de mandarme eh, emails con mi hijo cuando todavía no había mucho auge del, del, del email. Ese tipo de cosas. Pues nunca aprendí la tecnología, ¿no? Como podía ver. <risa> Pero, pero sí era muy muy saludable digamos ¿no? el, sí. el, el aprendizaje y todo lo, y todo lo demás eh, entonces pues eh, después de esa escuela eh, yo creo que ya se facilita mucho mucho el, el, el pasar a otros a otros rumbos eh, en el año 2000 a ah, mi esposo por, también por la situación de cali en el año 2001 tuvo que irse a vivir a estados venirse pues para Estados Unidos. Eh, entonces eso fue ya un, una situación familiar bien incómoda para mí porque aunque tenía una buena posición en una empresa estaba en mi carrera en el desarrollo pleno de mi carrera profesional y estaba trabajando bien estaba muy bien en el plano profesional pues aparecen estos escollos no ya mi esposo uh -huh. se tiene que ir por cuestiones de, de seguridad y de que no había uh -huh. progreso en, en el campo en el que él estaba y ya me tocó en un momento dado después de cinco años de ausencia familiar de ruptura familiar y todo esto me tocó tomar la decisión un día ya mi hijo se vino también a estudiar a, después de que salió el bachillerato entonces me tocó a mí tomar la decisión de, de primero independizarme y renunciar a una empresa en la que había entregado toda mi vida por mm -hmm. fortuna esta empresa me dio la opción de trabajar como consultora de, de esa empresa y, y entonces trabajaba por proyectos me venía para estar para acá eh, trabajaba por tiempos y formé mi empresa acá que es como otra otro hito en mi vida, ¿no? Que también lo lo menciono con cierto sí. detenimiento en el libro porque son son cosas que eh, cuando tú pides consejo voy a voy a hacer esto todo el mundo la primera reacción es pero sí. cómo si tienes tu empresa si tienes... te imaginas, ¿no? Y son decisiones que hay que tomar sí. pero a costa de todo. Eh, mi mamá, ya en una edad en la que uno tenía que empezar a hacerse cargo de ella y, de, uh -huh. y de, de ver, pues, aunque yo tengo una hermana y mi hermana vive acá y hemos sido las dos muy unidas en, en esto, pero, pero realmente era difícil. Uh -huh. Así que entonces tomé la decisión y me vine a Estados Unidos a formar mi propia empresa de consultoría. Es, eh, es una empresa que se dedica a asuntos de género en las organizaciones, pero a la par eh, hacemos evaluaciones, todo con enfoque de género, ¿cierto? Velando porque la situación de las mujeres en el mundo mm, mejore, para que mm -hmm. no haya estas brechas entre, entre la, los beneficios y los derechos y las eh, oportunidades mm -hmm. que tenemos los hombres y las mujeres. Y como siempre sí. lo digo... No es una pelea contra los no, hombres, es un no. trabajar de hombro a hombro sí. con los hombres. Y calificarse por igual, ¿no? Porque no son, no es cuestión de sexo, es cuestión de inteligencia, ¿Quién, de quién, quién sabe o quién no sabe. O sea, el hecho de que tú seas hombre no quiere decir que sepas más que una mujer, o al revés, porque es cuestión de saber. Si tú estás igual de calificado que un hombre, tienes el mismo derecho de, de calificar un trabajo, ¿no? Exacto. Entonces es cuestión de derechos, y eso lo aprendí en una beca que me gané en el año 2003, algo y así, sí. y tanto. Ahí nomás a la vuelta de la Cuando tenía tantos años, no la vuelta <risa> Tú dices, en el año que hiciste Albert, mismo te calculo. No, no, no, no, uno dice ahí, por ahí, unos años atrás. Por ahí, por esos años. <risa> Hay un dicho que uso mucho yo y si me preguntan y en qué año o cuántos años tiene yo digo, yo soy de Shakira para acá. buena <risa> <risa> buena bueno. Sí, para que no me vayan a decir que soy de generaciones por allá de, de otra. No, no, no, no. Yo... No, de no, para acá. Ya una está jovencita buena. me dijo, no, ahora ya tienes que decir es de Maluma para acá. Ya Shakira está quedándose vieja ya. De pronto Ay, imagínate. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Eh, entonces en aquella, en aquella ocasión eh, yo hice un curso de liderazgo y entonces todo el mundo se preguntaba por qué para mujeres, mm. porque era el curso solamente para mujeres y era en una universidad en Boston que da el, el, el um, Simmons School of Management, que, se, mm. que es una universidad que tiene una maestría en gestión solo para mujeres. Y todo el mundo se preguntaba por qué, fabuloso. Y yo llegué allá totalmente ciega, ciega a los asuntos de género y a los problemas que, que son invisibles, problemas Ajá. invisibles que tenemos uh -huh. las mujeres y que no nos dejan desempeñarnos con el, las capacidades a full. Uh -huh. Entonces empiezan a abrirnos los ojos y a abrirnos los ojos y a decir, mire, cuando usted está en una, eh, por ejemplo, las diferencias salariales, yo no tenía ni idea. Bien. Y que las mujeres ganamos y todavía seguimos ganando sí. como el 30 menos que los hombres en todo el mundo. Sí. Aquí en también, igual acá. Imagínate, eso, uh -huh. por ejemplo, la discriminación en las salas de, de en las juntas, el uso del espacio. Uh -huh. ¿Tú uh -huh. crees eso? Son cosas que nadie se detiene a pensar. No. El, el, el aprovechamiento de oportunidades de capacitación, por ejemplo, cuando se están tomando decisiones acerca de capacitación y hay una chica que tiene dos niños pequeños y hay un chico no, no hay. que está, no la manda, no la mandan no, a la capacitación, no. automáticamente la descalifican, no, ella tiene sí. dos niños. Sí. Ocúpese el... sus hijos. Sí, ocúpese de sus hijos, que para eso nació, ah, Si si se dedicó a tenerlos, entonces que los cuide y que no sé cuánto. Entonces es, esa serie de cosas empezaron como a, a, a trabajarme a mí en la cabeza y a decir, yo regresé otra, y en una evaluación que hicieron de, esa, de, esas, de ese programa, yo decía, a mí me cambió la vida. Eso fue un, un, un hito importantísimo y yo voy a hacer cambiar las vidas de muchas mujeres. Desde ese sí, mismo sí. momento me propuse. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer a cambiar las vidas de muchas mujeres porque un, un, un eh, asunto tan pequeño como reconocer que tú tienes unos derechos que no están siendo atendidos y que estás en desventaja con otras personas, solamente por el por ser mujer, eso ya te cambia la vida mm. y que tú puedes mover un, unos unas cositas, unos dentro de tu entorno, Peque tú puedes yeah, mover yeah. unas pequeñas piezas y la situación va a cambiar para otras mujeres. Mm. Entonces yo, regle, yo regresé a la empresa cambiadísima y le dije a mi director, le dije, mire yo estuve en estas capacitaciones, la empresa, porque me habían mandado pues con esta beca, Les, la empresa se ha gastado un dineral en, mi, en todo este proceso, que fueron dos, tres años que estuve yo en esa capacitación. Yo le voy a devolver esto al Ciat. yo le voy a devolver esta, esta, este, esta inversión y se la voy a devolver bien. Y empecé a desarrollar acciones de liderazgo, que eran aprendidas allá. Acciones de liderazgo, por ejemplo, como hablar con los miembros de la junta directiva, si en ese tiempo eran personas inalcanzables. Mm -hmm. Y yo hablaba con ellos personalmente. Mire, yo estoy en esto, en no sé cuántas, ta, ta, ta. Tú sabes cómo son en nuestros países las jerarquías. Y yo me saltaba todas las jerarquías. Oh. Y empezamos a hacer programas Políticas y, está, y todo el mundo decía ¿Y esta qué? <ríe> sí. Pero desde ahí me lo propuse Desde ahí me propuse que, que, que yo quería cambiar la vida De otras personas, de otras mujeres Dime una saben... cosa Fabiola, hablando de ese tema es, Estoy pensando Muchas veces nosotras mismas Las mujeres no estamos conscientes que nos toca, por ejemplo, que tú dijiste, hay, hay tantas cosas dentro de, de esto que te, te, te hacen diferente, pues somos diferentes entre hombre y mujer, pero en el cuestión de trabajo. Pero nosotras mismas no nos damos cuenta de que nos están haciendo a lo mejor la diferencia. No estamos conscientes. Exacto. Ese es el quit del asunto. Ese es el, el corazón del asunto. Son asuntos estructurales. Y desde que nacemos, y eso hay que tenerlo presente siempre, siempre, desde que nacemos, desde que, desde que vemos la, la luz del, de, de la vida, cuando, cuando nacemos ya nos tienen con unas pintas rosaditas mm. y nos tienen con unos juguetes, con las hitos, mm. con las juguetes y cositas que son para mujer, porque usted tiene mm. que comportarse desde este preciso momento. Usted tiene que comportarse como una mujercita. Claro. Entonces, te ponen todas las cobijitas rosaditas, todas las cosas delicadas. Te regalan que... la cocinita, las joyitas y todo, para que vayas preparándote oh. psíquicamente. Que allá vas, allá vas. Y no es que eso no tenga nada de malo, sino que te, te fijan a esas cosas. Y si tú eres un niño que quiere jugar con joyitas, no te dejan. No te dejan. Si tú eres un niño, mm. afortunadamente... Eso ya, ya está cambiando, ¿sí? pero ¿sí? falta muchísimo, falta ¿sí? mucho por hacer, porque es un asunto estructural, entonces no lo vas a cambiar ni con un proyecto ni con, eh, con nada. Lo, lo cambias cuando tengas la firme decisión de que tu entorno empiece a cambiar y que de ahí en adelante tú empieces a tocar vidas con todo lo que más puedas para que eso vaya cambiando. Yo tengo una nieta que va a cumplir dos años, y, y, y entonces es mágico ver cómo mi hijo y su esposa, yo, yo me imagino que es parte en su entorno que ha cambiado, pero también la, la cantaleta de la mamá. Sí. Ahí está dándole, dándole. ay sí ¿Y, y, y tú notas aquí. que ha cambiado con tu nieta? ¿Ha cambiado eh. eso? Yo yo pienso que ellos han, o sea, yo no he tenido que abrir mi boca, yo no he tenido que decir nada. Yo no quiero. Has ido con el ejemplo por delante. Pero exacto, el ejemplo. Mi hijo, desde el primer momento, ya tenía cargada a su niña aquí en un canguro. Me mandó una foto desde la clínica y yo le dije, ¡Oh, yo quiero poner esa foto. Yo pido permiso cuando voy a poner la claro, foto sí, que, que no sea mía. Y entonces, yo quiero poner esa foto en mi Facebook. <risa> porque ya ellos tienen otro chip ella eh, eh, las parejas jóvenes tienen ahora otro otro chip ya no es no es tan marcada esa, esa formación en roles específicos Centro. para las mujeres pero la sociedad sí sí tiene que cambiar yo te digo mira yo vivo en noruega hace 40 años y mi hija menor tiene, va a cumplir 16 cuando nosotros tuvimos nuestra hija yo ya era mayor tenía más de 40 años Imagínate que mi esposo viene de un rol también machista Donde el hombre es el que sale a trabajar La mujer se queda en la casa Y sus dos primeros hijos se criaron así Cuando nosotros tenemos nuestra niña Yo no tenía trabajo en ese momento A él le toca eh, sacar la, la baja maternal Porque aquí en Noruega te dan a elegir El padre y la madre puede elegir Quién sale a trabajar y quién no O sea, ah, la madre te dan, tres, te dan tres meses de baja obligatoria pero tienes un año, un año de baja maternal. Pero después de los tres meses, el padre elige si él quiere quedarse en la casa. Sí. Y yo le dije a mi esposo, ¿te gustaría a ti quedarte? Y yo sigo estudiando, porque estaba estudiando para contadora. Y me faltaba justo ese año, ¿no? Y me dice, pero yo, hombre, la casa, y, y el, ¿cómo vamos a hacer con, la te, con el niño, con la, la mamadera? El... No te preocupes, yo me saco leche en la noche y se la doy. Y me fui a estudiar. ¿Qué? Y él, toda la familia, como dicen en España, flipaban. Pues, ¿cómo? Él está cambiando pañales. Él está dando. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y él se quedó en la casa feliz, feliz, feliz de la vida. Disfruta. Nueve meses en la casa. Disfrutó de su hija y ahora son ellos así, uña y mugre. No se los pueden separar esos dos. Pero Exacto, yo dije, en cambio, que yo digo, si no hubiéramos vivido acá, a lo mejor él nunca hubiera podido experimentar eso. Mira, y es que es tan cultural este asunto, es tan cultural que nosotros hemos tenido talleres en los que no estamos enseñándole a los hombres a, a, a, a, a es, estamos trabajando en organizaciones, que yo me dedico más a las organizaciones, ¿no? a, a, a evaluar qué tanto balance de género hay y todo esto. Y hemos tenido hombres que no en el grupo sino en el café del taller o el seminario en el que estemos vienen a decirnos mire qué bueno que mencionaron lo de la paternidad lo de la licencia de paternidad se llama en, en, en américa latina sí. eh, entonces dice eh, mire yo he tenido yo he tenido problemas porque yo tomé mi, mi licencia de paternidad y fui criticado horriblemente sí. en la empresa por otros hombres que porque sí. cómo está cómo está dañando pues como el mercado no sí sí cómo sí, es sí. posible porque que, das una es mala posible... imagen a los otros como que obligas también a los otros a hacerlo sí sí sí que, que, que no que ellos no querían y nos decía un, un, un empleado pues que estaba en el curso nuestro en el en el taller y nos decía eso entonces hay muchos asuntos culturales que todavía... Pero se yo no te digo existen. que de lo cultural ni tanto, porque aquí en Noruega pasó exactamente lo mismo, porque a, a los papás les daban un mes, pero como ellos no se lo tomaban, ¿sabes qué hizo el gobierno? Ajá. Le, dijo, le dijo, bueno, si no te lo tomas no hay ningún problema, no te pagamos ese mes. Ay, Entonces, claro. ¿qué tuvieron que hacer? Obligados tuvieron que salir a tomarse ese mes que les tocaba. Y cuando ya vieron que les gustó eso de estarse quedarse en la casa con el bebé, con esto, ya tomaban más tiempo porque ellos pueden dividirse el año, se lo pueden dividir entre los dos. Ellos eligen sí, 20%, sí. 30%. Y se fue esto dando, tuvimos los últimos 10 años. Ha sido una evolución donde el hombre anda afuera con el cochecito del, del bebé y todo eso que es algo, pero en nuestros países todavía es un poquito impensable, pero estamos en camino, estamos en camino. Estamos en camino, sí, sí, sí. Todo, esa, todo eso es una lucha que lleva, va a llevar mucho tiempo, ¿no? Que va sí. a llevar mucho, mucho recursos, mucho tiempo, esfuerzos y también lidiar con una... Con una eh, estigmatización que se ha hecho con, con la lucha feminista porque sí, sí. Tú, tú ves cuando yo estaba escribiendo el libro eh, pedí comentarios en muchas a, a distintas generaciones no más que todo a las chicas a quienes iba dirigido sí. el libro que era para que me dieran sus luces sobre eh, qué, qué estaban viendo ellas, mi experiencia era desde las estudiantes mías que me, daba, me relataban sus historias aún hoy de discriminación. Hay muchas culturas que todavía siguen despreciando a las mujeres sí. jóvenes y acosándolas y ca cantidades de desventajas. Entonces yo hacía estas consultas y, y varias personas, hombres y mujeres, me dijeron, mira, eh, tu libro va a tener aceptación siempre y cuando tú no, no te comportes como una feminacia. Mm. ¿Por qué? Porque ya se creó ese concepto de que quienes luchamos por los derechos de las mujeres entonces somos las mujeres que, qué que sé yo, eh, machorras como le dicen en, sí, en, sí, en sí. Colombia y desprecian aún ese, ese esa lucha ¿no? que tanto mm. han hecho las feministas por, por el derecho al voto. Por el, sí. el, el, el, la campaña del Me Too, ¿quiénes la, la empezaron? Sí. Las mujeres. Y mira cómo se ha progresado uh -huh. en, en reivindicar todos esos derechos de mujeres que uh -huh. han sido uh -huh. acosadas por hombres poderosos. Porque ese uh -huh. es un asunto de poder. sí Y ese es ese es otro otro asunto que ayer nada más me comentaba alguien que leyó el libro me decía, qué bueno que abordas los asuntos de poder, porque quizás lo que falta es que sepamos enfrentar el, el, el, el lenguaje del poder. Yo le digo, yo creo que sí lo abordo en, en el libro. ¿Por qué? Porque lo que traté yo de, de, de, de hacer con mi libro es recopilar todas esas experiencias que para mí han sido exitosas de las alumnas que han pasado por mis por mis eh, seminarios y mis eh, mm. talleres porque ellas te retroalimentan no ellas te, eh, a mí me escriben chicas que me dicen mira eh, ya soy líder del programa de no sé cuántas y el el, el que nos diste eso fue en el año no sé cuántas y entonces el, esas esas experiencias yo siempre las rescato preguntándoles qué fue lo que más te, te sirvió y hay cosas que, que como el, el, el síndrome de la impostora, que lo trato yo en sí. con cierto detalle allí en el, en el libro, que también lo ha tomado Michelle Obama y muchas otras mujeres líderes en, en esto de, de empoderamiento de mujeres para, para equilibrar un poco todas esas eh, falencias que tenemos las mujeres al abordar el poder no no no tenemos todavía la capacitación para para abordar el poder y eso hay que hay que trabajarlo hay que trabajarlo más eh, yo... muy muy importante eso que tú has hecho de escribir ese libro porque yo creo que lo necesitamos no estamos a pesar de que hemos llegado muchísimo o sea lejísimos todavía con el tema todavía falta falta concientizar y yo creo que concientizar la mujer que no nos tengamos esa, esa eh, eh, que no nos pongamos esa marca, que somos feministas. No se trata de ser feministas en el sentido malo de la palabra, sino que luchar por esos derechos que todos los tenemos como humanos, no solamente como mujer, ¿no? Es que el los mismos espíritu. hombres se ponen en ese momento a pensar, bueno, es que yo tengo hijas, yo tengo... Yo, yo les hago las preguntas a, a, los, a los hombres. Es que tú deseas que el futuro de tu hija sea uno en el que se le niegue la posibilidad de avanzar en su carrera porque a okay. un tipo machista le dio porque ella no podía eh, si no si no salía con el jefe o si no salía con el superior entonces no le anulaba la carrera eso ocurría mm, mm, eso mm. ocurre todavía entonces mm. ese es el sentido de, de, de rescatar te ponen, ponen a servir café en vez de estar haciendo el, el, la labor que tienes que hacer no anda tú a servir café porque tú eres mujer ¿no? Exacto, sí es. Todos los días salen historias en tubes, en toda parte, en donde ese esa esa imagen y hay estudio, ya está comprobado, súper comprobado. Entonces lo que yo quería era, bueno, eso ya está suficientemente documentado. ¿Cómo empezamos a, a que eso vaya cambiando? ¿Cómo ¿Cuál va a ser mi aporte desde mi propio nicho de trabajo y desde mi propia eh, perspectiva Muy para bien. que esto empiece? a ¿Cómo puedo yo a, eh, contribuir a ese proceso en el que ya muchas otras personas están, hombres y mujeres? Porque, claro. porque las organizaciones ya vieron que, que precisamente en, en, en un proyecto que ayer estábamos eh, eh, analizando, lo que quieren saber es cómo hacemos para incorporar más mujeres, porque ya está demostrado que las mujeres traen financieramente más réditos cuando hay un mayor balance y ellas pueden hacer aportes que, que redundan en las ganancias de la organización. Mm. Entonces ya eso está demostrado, pero el cómo todavía está corto. Claro. El cómo. Y enfocarse Entonces, en las soluciones ahora. Nosotros ya sabemos el problema, pero ahora la solución, ¿cuál es? Sí, entonces es poco a poco, poco a poco. Y eso me lo brindó la, a mí la pandemia. <risa> Gracias a Dios. Estaba yo, en, en cuando comenzó la pandemia, que coincidió con una situación mía de salud, que, que me puso como quieta un poquito, porque he sido siempre acelerada, acelerada. <risa> eh, me, me puse a pensar, bueno, yo... Que ahorita, porque yo viajaba muchísimo antes de la pandemia, yo no permanecía mucho en la casa, entonces no tenía la oportunidad de sentarme una semana seguida, a agarrar mis libros, porque los tengo muchos en físico, y, y, y sentarme, organizar ideas y todo eso. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo hago para, para organizar ideas? Y se me metió desde hace como dos o tres años, el primer objetivo del año era escribir un libro. Escribir el libro. Y se me iba el año y no lo escribí. Nada. Hasta que encontré al, el ofrecimiento que hacía el, el, el maestro Francisco Navarro Lara, que lo hizo por, por internet. Yo lo encontré. Él dice que nos encontró a nosotros. Sí. sí. Eh, pero encontré esa, esa maravilla de, de... ¿De qué? De oportunidad. Y digo yo y después se le unió nuestra ADA Madrina, ¿no? Sí, no, fabuloso, <risa> imagínate. Yo por eso digo, no hay coincidencias cómo no hemos juntado este grupo tan bonito y, y nos quedamos justo las personas que teníamos que estar en el grupo, nada más. O sea, ya lo, los que no están es porque... No, no tenían que estar, nada más. Es increíble, lindo, sí, porque fue muy bonito que nos reuniera este poco de personas porque fuimos muchos que... Que, bueno, yo veía, la, eh, eso de las siete semanas lo veía casi imposible. Cuando empiezo a ver que sí iban llegando las siete semanas, bueno, al final yo me quedé un poco de tiempo más, pero, pero ya por lo menos tenía estructurado mi libro. Y si yo me lo proponía a dedicarle al día, lo las horas lograr. de trabajo mm -hmm. que, que requería lo iba a lograr. Mm -hmm. Y, y eso, eso ha sido una, una experiencia maravillosa, ¿no? Porque... Eh, a, a pesar de que la pandemia trajo tantas frustraciones el encierro yo tenía un proyecto lindísimo que estaba desarrollando y que implicaba ir a hacer talleres y capacitaciones por toda américa latina y eso se frustró porque porque no, no podíamos hacerlo pero dio como resultado que había que innovar claro. y los hicimos en, en, por internet y resultó pues un, de un éxito increíble entonces, nos sacó cosas... de nuestra zona, zona de confort a todo el mundo, nos tuvimos que, que reinventar en muchas áreas, ¿no? Y eso fue tremendo, yo creo que a todos nos sacudió, por supuesto que no vamos a pasar por alto toda la gente que sufrió y, y sigue sufriendo todavía, pero de lo positivo de esto que a, nos, nos hizo remecer un poquito, decir, bueno, tú puedes hacerlo, tú puedes hacer algo diferente. No, y que todo el mundo, ¿no? Hoy en día ya no es que eh, la pandemia fue una cosa que afectó a los de allá, ¿no? A mucha gente de allá, ¿no? Todo el mundo, el Dios, todo el mundo tuvo tuvo pérdidas enormes en su familia, amistades, los grupos en los que yo estoy en que semanalmente, de acuerdo a como fuera fluyendo esa, esa terrible enfermedad, eh, aparecían dos tres personas que fallecían en una semana entonces eso también golpeó muchísimo mucho mucho mucho pero pero en otro sentido también la, la gente joven también empezó a, a, a vivir otra vida a trabajar desde la casa mm. a, a abordar digamos ya por ejemplo estos cerebros que antes tenían que reunirse cada año porque eran personas muy ocupadas viajando, entonces se reunían eh, a, a solucionar problemas también eh, por Zoom, se volvió claro. ya la se volvió ya la plataforma el, el, el, del mundo, la, ¿no? La, la, y, la y perderle plataforma. miedo a la tecnología, porque muchísima gente tenía ese terror a la tecnología, y, oh, Dios mío, ¿y ahora esto? Pero ahora tienes que enfrentarla sí o sí, o sea, no no tienes escapatoria, no puedes, no puedes De salir del, del círculo, ¿no? Tiene sí las, las eh, los inconvenientes de me acordaba ayer del señor un abogado acá en Estados Unidos que estaba en una en un juicio en una y, y el hijo le cambió algo al zoom. ¿Tuviste ese caso? No no no. <ríe> y le apareció una una una por ahí hay amigas saludando. Eh, sí. Eh, le aparecía le, le apareció una cara de gato el señor era un abogado está y él él estaba y él decía señor juez soy yo no soy el gato yo no soy el gato de allí esa es una máscara no sé cómo quitarla pero soy yo el abogado con el gato y tantas anécdotas ¿no? en, sí. una, reunión, eh, en una reunión en una la que yo estuve, eh, no sé qué le hice la noche anterior. En una reunión importante, yo me quería preparar bien. Yo quería, yo todo estaba listo y nos habían dicho que entráramos como unos 15 minutos antes para tomarnos una fotografía. Yeah. Y yo entré por Zoom afortunadamente no había empezado formalmente la reunión. Entonces dicen, tomémonos la foto, y mi cara estaba volteada al revés. <risa> Entonces, estas cosas que te da la, la, la tecnología. Pero total, eh, es un nuevo mundo. Yo doy gracias a Dios que pude escribir el libro, que puedo aportar desde allí a la... Al, al, a, a que la gente y especialmente las mujeres que, que todavía no han sido tocadas por esta varita mágica que te dice eh, haz algo mm. haz algo mm. para que cambie la cultura machista y que y que no nos afecte tanto que las mujeres no no nos eh, veamos perjudicadas con los altos índices de feminización de la pobreza, que, que no seamos las mujeres y los niños los, las peores eh, uh -huh. favorecidas con la, con la pobreza, eh, desfavorecidas uh -huh. con, uh -huh. la, con la pobreza, que, que tengamos una vida mejor y que las hijas y las nietas eh, tengan una vida diferente a como antes tenido que hacer mujeres en las generaciones anteriores. Uh -huh. Es apenas un derecho que tenemos, es un, es un mm, eh, eh, sí, un camino que tenemos por recorrer. Uh -huh. Y ya hay muchas mujeres que han estado trabajando antes, entonces recojamos ese legado, pongámoslo en práctica, démosle algunas herramientas y sigamos haciendo avanzar este, este cambio. Uh -huh transformar la sociedad para que para que en el futuro no haya esa esa desventaja tan horrible. Mm, mm. No sé, sí, es verdad eso. Es sí, verdad. aquí hay, hay personas hay gente que, han dejado... que están cuidando, sí, ah, sí, que... Pero tú tienes muchos años en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, yo llevo ya 16 años. Ese fue todo un, un proceso de adaptación que también menciono porque eh, una de las eh, uno de los aspectos que hay que manejar en el mundo de hoy es el interculturalismo. Mm. Eh, y cuando tú llegas a una sociedad en la que chocas, ¿no? Yo, a ti te, te debió haber pasado lo mismo cuando llegaste sí. a una sociedad tan distinta a la nuestra, sí. Entonces, eh, hay, hay ese choque cultural que se tiene que manejar y se tiene que manejar bien porque si no, te azota. Sí. Te azota. Sí. Y hoy sí. en día, cuando yo menciono las dos difere, la diferencia cultural, por ejemplo, de, de, por poner solo un ejemplo, ¿no? de las diferencias, el, el, la cultura individualista versus la cultura colectivista que tenemos en Colombia. Eso ya de por sí es un choque. No porque la una sea buena y la otra mala. No, no, no, no se ese trata es de eso. El error, el no. error que se comete es que, ay, no, es que esa, es, esa gente es así, o no. no. Es entender que somos diferentes, pero okay. no por eso tenemos que, que entrar en choque con la otra cultura, ni rechazarla. Mm. Es entender y aprender eso, que ahí doy unas pautas en el libro de, de, de ver cómo entender que hay gente que tiene un chip totalmente diferente en su cabeza que tiene un ha sido creada con otros valores claro. con otras nosotros claro pensamos totalmente diferente que la cultura europea también es por lo menos escandinava que es tremendamente diferente a la latina ¿no? así todos son individualistas aquí todos se encierran en su casa y y no comparten, por ejemplo, en el edificio que tenemos aquí donde vivimos nosotros, son ocho pisos, y yo creo que después de 17, 18 años que vivimos aquí, recién nos estamos haciendo amigos del, del de tercero y cuarto piso. De... <risa> Imagínate. <risa> sí. Primero, o sea, es algo increíble, tantos años, y es que tan frecuentamos, nos hola, hola, nos saludamos en el pasillo, de ahí no pasa o sea, no, no te invitan a la casa, es muy, muy rara la cultura. ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es ese juicio que hacemos, no es que esa cultura mire que aquí esto te, te, te dañas más, te haces más daño cuando cuando no aceptas que tienes dos mundos. Yo finalmente como yo siempre miro como la parte positiva de todo, sí, yo, yo digo no, estoy encantada, tengo dos mundos. ¿Eh? Cuando estoy aquí. Y sacar provecho deportarlo. mejor de cada uno, ¿no? Sí, exacto. Yo Sin estoy aquí. La mitad, el camino. Y estoy aprovechando dos mundos muy diferentes, pero que cada uno me brinda otro. Me, me mm. brinda ciertas cosas, las aprovecho. Entonces, cuando voy a Colombia, yo les digo a mis amigas, yo cambio de personalidad. <risa> yo cambio totalmente porque yo ya sé que ahí hay otras reglas de juego, hay otro otro Bien. comportamiento, otro manejo del tiempo. El tiempo eso también sí. es duro, es, es, es, esa adaptación también es dura. El, eh, cuando, cuando tú tienes el manejo del tiempo laxo que tú haces en tu tiempo, o sea, es, tú te demoras para escoger un, una comida en un restaurante y tú te tomas todo el tiempo que sea, pero no, acá es time is money. Sí, sí, sí, sí. aquí también o sea, es justo a la hora y justo tiene que ser y no, no. O sea, en cierta manera es bueno, yo he aprendido eso, yo valoro, porque yo me doy cuenta, o sea, los latinoamericanos más que todos tienen eso, no, ya, todo malo con calma, pero eh, lo que yo he aprendido de acá, de esta, de esta cultura, es que eh, cuando yo llego a tiempo a una reunión, yo estoy respetándote a ti, yo estoy diciéndote con mi, mi actitud que yo respeto tu tiempo. Y eso me sí. costó entender, pero cuando ya lo entendí, dije, wow, realmente es verdad. O sea, yo te estoy respetando a ti. No es que, ah, sí. no, llegué tarde porque, ah, llegué tarde. No, no, es que entonces no te importa la otra persona. Y lo, y lo que dicen es, eh, en los de la cultura de, del cumplimiento, todo, es, dice, y la gente llega y ni siquiera pide una disculpa, ofrece no. una disculpa por haber llegado media hora. es como que normal. ¿sí? <risa> Entonces, Yo entiendo. estoy siguiendo mucho a un colombiano que colombiano japonés. Ah, lindo, pero, sí, sí. Oh, no, no. Me sí, encanta porque oh, tiene sí. justo esa mezcla de esas dos culturas. Sí, ah, ¿no? él aprovechó esas dos culturas, pero lindo. fantástico, fantástico. Sí. Y se llegó. Esa era la experiencia que vivíamos, fíjate, allá en el CIA, porque había mucha gente que se había colombianizado de tal manera que a nosotros nos contó un holandés una vez, dice, ¿cómo les parece lo que me ha pasado? Él se fue para Holanda a, a unas vacaciones y él eh, allá iba a celebrar su cumpleaños, entonces invitó a todos sus amigos a las nueve de la noche a estar allí y él se metió a la ducha, ya se había colombianizado, y Yo, no, ya la gente va a llegar. Y salió de la, de la ducha salió de la ducha con toalla y todo, cuando el timbre de la casa <ríe> abre la puerta y dice, a mí se me había olvidado que yo estaba en Holanda y estaban todos los invitados en el corredor. <ríe> bueno, bueno, bueno. Entonces esa, ese tipo de, de combinaciones pues son buenas porque sí. están sacando partido de las dos, de las dos cosas. Sí, es, es yo hice un bonito. experimento, yo justamente hice un experimento con eso del cumpleaños, porque hace muchos años atrás hice un, una fiesta, entonces, hice como había muchos latinos que iban a venir y bastantes noruegos también, entonces dije, bueno, hagamos una cosa, para que todos lleguen a la misma hora, porque los noruegos también detestan que cuando una persona llega y comienzan a llegar atrasados y atrasados, eso, eso les molesta, porque... Hace, hace ruido en la mente de ellos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hice yo? Les invité a, a los noruegos a las seis de la tarde. Y a los latinos a las cuatro. ¡Ay, magnífico! ¿Y a qué horas piensas que llegaron todos? A las seis. A las seis. A las seis. <risa> claro, claro. Y todos llegaron a las seis. Y, ¡Ay, está Claro. Y, pero tú me invitaste, bueno, yo sabía que iba a venir a las seis, por eso te invité a las cuatro, ¿no? <risa> buenísimo, buenísimo. Y hay que ¿Por qué? Porque el... yo ya sé cómo piensan ellos, entonces dije, no, yo tengo que pensar antes. O sea. <risa> no, no, pero hay gente otro, mucho. No, no. Hay, hay gente que, a mí me pasó que vino a visitarme a alguien de, de, de Colombia y estamos sí. eh, a la hora, pues, Fuimos a una, a una droguería a, un, a, a comprar algo. Mi amiga había, tenía un mundo de monedas, monedas para pagar. Entonces dijo, sí. Ay, yo me quiero deshacer de todas esas monedas. Y hay una cola, hay una fila. pues. Sí, sí, sí, sí. Hay una fila aquí y ella saca esas monedas. Y yo sufría porque yo decía, Dios mío, esto aquí, en, aquí no, es, no es normal. Pero yo no sabía qué, qué hacer entonces ella contaba esta moneda y contaba la otra y contaba la otra y entonces y la, y la cajera también se desesperaba eh, hasta que alguien de la fila le dijo oye cuánto necesitas claro yo ¿No doy te doy yo pago, te pago eso te pago eso porque estoy en mi hora de almuerzo y no claro. puedo perder tiempo Oh. Entonces, como que dice uno, son esos choques que, que, pues, lo normal diría, pues sí, tener en consideración a, a la persona que viene atrás, pero es que en Colombia es aceptable porque el tiempo es relajado. Bueno, mañana lo hacemos, no hay problema. Mañana hay tiempo. <risa> Aquí alguien dice, como yo vivo en Miami, que también es muy multicultural. Sí, sí decía una venezolana, yo no entiendo cómo la gente colombiana dice en un momento dado, eh, ¿cómo es que dice ella? Un momentico, voy en un yeah, momentico, un y ese momentico pueden ser 10 horas. Yeah, <risa> y yeah, ella, yeah. Bueno, eso no tiene tiempo. Eso no tiene tiempo, entonces es así. <risa> Todas esas cosas culturales afectan también el, el, el cómo tú en los equipos de trabajo puedas desempeñarte bien o mal, y cómo ese equipo de trabajo se, se, se, va, se puede acoplar, ¿no? Mm. Y parte de las discriminaciones también vienen allí. Porque cuando tú, por ejemplo, en el idioma, que es uno de los factores discriminadores más grandes, cuando tú, con esto del idioma... Eh, no te puedes expresar como si estuvieras con, expresándote con tu propio idioma tú puedes fácilmente pasar por tonta sí. entonces la gente del lenguaje dominante no, no interpreta eso como es que yo le tengo que dar el dar permiso para que se exprese bien o eh, dar decir pásalo por escrito Claro. cosas soluciones no pero uh -huh. eh, eso se, se va convirtiendo con el tiempo en un fenómeno de discriminación enorme uh -huh. entonces cuando yo estaba trabajando en género y diversidad vimos muy en detalle todos esos aspectos culturales que en un momento dado pueden decir no es que son diferencias pero si las diferencias se convierten en discriminación ahí ya hay un problema uh -huh. Entonces había bastante discusión alrededor de eso, ¿no? Si es el idioma dominante, ojo, que va a haber personas que no que van a estar en desventaja. Sí. Y esas personas necesitan que las manejemos de, de manera diferente. Mm, mm. No, sí, es bueno que, por ejemplo, tú conoces las dos culturas, entonces es súper bueno eso, ¿no? por ejemplo en un liderazgo yo creo que es importantísimo que la persona que está de líder tenga el conocimiento de estas culturas porque si no es demasiado rígido no no no permite que otra que hay una falla o otra otra persona venga con otra idea no exacto y en el caso de la mujer es peor porque muchas veces eh, las culturas son de tal de tal manera machistas que, que la mujer no tiene el derecho a, a, a expresar sus ideas o la mujer, porque ya también está estudiado, eh, la mujer es interrumpida y número de veces, mientras que a los hombres no les interrumpen, por un factor psicológico, por el factor social, por el factor, por lo que sea, pero eso ya está demostrado. Entonces hay que tenerlo presente, porque si no, ¿cómo lo combatimos? Es, es, es una cuestión de, de enterarse que eso existe, que muchas veces es invisible, y que por invisible y por micro inequidad, micro desigualdad, tenemos que observarlo con lupa, tratarlo y salir adelante venciendo los obstáculos. Mm. Ese es la el... mujer tiene que esforzarse mucho más que un hombre para, para poder llegar a ese nivel. El esfuerzo es mucho más grande. Exactamente. Entonces hagamos que la mujer no tenga que tener esos, esos obstáculos porque... Para allá van las hijas nuestras, las nietas nuestras, y si eso se va, se va perpetuando, pues entonces ¿cuándo vamos a salir de la, de la desigualdad? Mm. Y mirándolo desde la parte positiva, que tenemos unas habilidades y unas competencias enormes que hemos desarrollado por nuestros roles, precisamente, mm -hmm. pero entran esas sí en ventaja para desempeñarnos muy bien en las organizaciones y en nuestro trabajo y todo lo demás. Es no, Debemos da... desenvolvernos en diferentes áreas al mismo tiempo, y eso es la ventaja de, de ser mujer también, que podemos hacer montones de cosas, cinco o seis cosas a la vez, y mi esposo me dice, pero cálmate, cálmate, cálmate, ah, hace, no, no, no, tranquilo, que yo mientras hago esto estoy haciendo otra cosa. Yo hablaba con una con una amiga feminista con la que discutía mucho lo de mi libro, y entonces ella me decía, sí, pero es que la multitarea viene de, de que está de que nos asignaron ese papel de crianza de los hijos, y yo, mejor. No. Pues es decir, tenemos la, la habilidad, la tenemos, la, ¿cómo claro. la adquirimos? Puede ser por claro. genes. Pero eso no es por... negativo, es totalmente, es to, todo lo contrario, es positivo. Es positivo, claro. Entonces las razones sí pueden ser haber sido patriarcales. Sí, sí. eso no importa la razón por qué proviene eso. Porque aquí en Noruega dicen que, por ejemplo, un hombre no puede mascar chicle y pensar a la vez. <risa> Así de... Y lo dicen ellos sí. mismos, ¿ah? ¿eh? Lo dicen los hombres. Sí, sí, sí. no ellos pueden mascar chicle y pensar a la vez. Son dos cosas totalmente que no encajan. <risa> No, acá dicen es que no puede mascar chicle y caminar. Peor todavía. Sí, Pero es, dime es, ahora, la empresa, tú tienes una empresa, me estabas diciendo, ¿no? Tú... Sí, yo tengo una empresa consultora, nosotros armamos grupos de trabajo. No es que yo tenga un, una planta de personal, sino que atendemos diversos proyectos. En, en yeah. tres áreas, yo hago capacitación por un lado, pero hay también el área de, de, de eh, eh, atención del género en las organizaciones y evaluaciones de proyectos de desarrollo. Yeah. En, en esta última área, la evaluación de proyectos de desarrollo es donde más me he desempeñado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque le aplico el enfoque de género y queda regio el, el, mm -hmm. el conocimiento y el aprendizaje que tengo. Entonces en esa, en esa tónica atendemos convocatorias de proyectos. Yo armo los equipos de trabajo, entonces yo llamo gente conocida o no conocida de, de donde convenga para ese proyecto y yeah. desarrollamos el proyecto, la, a, hacemos una propuesta, la, la presentamos, la, cada, cua, cada persona contribuye a la preparación de la propuesta y a la... A la a la propuesta misma y ya la, la presentamos dio mm, la casualidad de que por lo menos en centroamérica que es donde más me desempeño eh, yo no yo no tenía conocimiento de que el Cia la empresa con la que yo trabajaba era tan, tan conocida en centroamérica yeah. y entonces esas primeras eh, experiencias de proyectos nos, nos trajeron mucho más y ahí vamos todavía eh, contribuyendo Qué al bonito. desarrollo más que todo, sí. Sí, es muy, muy lindo, bien. yo me entusiasmo mucho haciendo las propuestas. No, se nota que, es, que es... Te, te encanta el trabajo que haces y eso es lo es lindo cuando uno hace un trabajo que le gusta, al final no es trabajo, es una cosa pero que te nace y puede estar horas de horas a horas haciendo lo mismo que, que te da más energía que de la que te quita, ¿no? Sí, mi esposo dice, ella se levantó hoy a las 4 de la mañana. Debe ser que ese trabajo la, la tiene embelesada porque yo, yo no soy buena para madrugada. Pero cuando tengo así una idea que estoy desarrollando, yo a las 4 de la mañana me levanto. A es el me la mejor hora para desarrollar ideas. Está ya está visto científicamente. Mira, es... bueno, Mira querida Fabiola, no sí. ya nos hemos tirado una hora hablando. aunque Sí, y todavía hay que, gente allí, qué lindo, sí, sí gente. que nos ha aguantado a dos no. locarias hablando aquí para reventar las orejas. Qué bonito, no. pedía a mucha gente que nos acompañara porque sabía que contigo la charla iba a ser muy amena, muy rica y, y bueno, y ya eh, contarnos, descubrirnos y seguir formando parte de este grupo tan lindo. Invito a toda la gente que nos está viendo y la que nos va a ver en la en el, en el YouTube cuando esto quede a que se inscriban en el en el curso de ADA, porque va a ser maravilloso. Gracias. Es lo máximo que le puede pasar a una persona a desarrollar esa idea. ¿Cuánto no queríamos pon poner en un uh -huh. libro? Eh, el, el, el esfuerzo de nuestra vida o nuestras habilidades. Mi y... pasión realmente, Fabiola, es de que la mujer, puede, es que, porque hay muchas mujeres que tienen el anhelo de hacerlo, que tienen historias profundas, historias buenas, no solamente de, de, de desgracia, cosas que han pasado y han superado, pero también tienen buenas ideas, pero no se atreven porque no puedo, no sé cómo hacerlo, que aquí entonces... Eso es lo que yo estoy, es porque digo, cursos de escritura hay, pero por montones en internet. Pero lo que yo quiero es guiar a la mujer, apoyarla, guiarla, darle ese paso, decir, mira, sí se puede. Yo te voy a ayudar hasta el final. Yo te voy a Exacto. dar todas las herramientas. No, y tú tienes una paciencia y una, una habilidad y una queridura que, mejor dicho, Aquí hay una amiga que está preguntando que entró tarde que y no que se preocupe la todo queda grabado queda grabado en Instagram en IGTV y después yo lo paso a YouTube y te lo voy a pasar a ti para que tú lo pongas en tus redes en Facebook donde tú quieras así, así que no que... se preocupen que todo queda grabado Ah, mira, acá hay otra amiga también. No, hay varias gente aquí. Sí, ha habido muchas. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Les invito de nuevo a que miren el, el, el email para que se den cuenta también cómo es nuestra Ada Madrina, Ada Escalante. Ella fue quien nos trajo a todo este proceso de, de, de, de salir avantes con el libro porque no es un proceso uh, mágico. Eh, no, hay que no. tener mucho esfuerzo hay veces y que esa... la gente se queda tirada en el camino porque se decepciona siente, se desanima más que todo no y ahí donde uno tiene que estar y levanta sí se puede sí se puede hay tantas sí. tantas herramientas que hay en el que se pueden utilizar y la gente no lo sabe entonces eso es lo que, que yo quiero enseñar ¿no? que, sí, que hay qué lindo. si hay alguien que quiere escribir un libro háganlo sí. a ojos cerrados porque realmente sí. El, el, el empujón que alguien le dé eso es fundamental es eh, es muy bonito poder contar la experiencia porque yo también sí. en la mitad del camino un día dije no más no más sí. no puedo porque yo estaba trabajando ya ya estaban mis proyectos y era muy muy duro pero puede más la fuerza del grupo que, que se formó sí. para para sí. poder avanzar en esto y, y lo logramos, esa, es la, esa sí. es la ventaja, yo quiero que eso sea un ejemplo, hoy me siento muy orgullosa de, de haber podido poner el libro, todas las reacciones sí. que he tenido son, sí. son hermosas, sí. porque, porque ya la gente hizo, eh, tomó, compró la, la, la, la versión digital, eso me sirvió, esos comentarios me sirvieron mucho para, para la versión impresa que va a salir, yo precioso. creo que la próxima semana, eh, entonces animo a toda la gente a que, mm. a que lo haga, a que lean también nuestros libros, a que se mm -hmm. involucren. Y otra en cosa, este ¿no? a Las personas que están aquí, si hay alguien que quiere que yo le entreviste por alguna tiene un libro, tiene algún proyecto, alguna empresa, algo, me manda algún mensajito en Instagram o a mi página, cualquier cosa y me y cuadramos para que porque hay gente que me está preguntando pero yo quiero estar en tu entrevista, ningún problema, me manda un mensaje y Acordamos Tengo cupo para octubre, así que no hay problema Sí, sí, es lindo Es muy lindo porque pues También es una exposición de estas ideas que Dice lo Jorge no Humberto eh, Una hora, pero pueden seguir Cuatro más, sí, pero el problema es que Instagram no me graba más de una hora O sea que no ah. puedo colgar Es el problema, y sí, podemos seguir Cuatro horas, no hay problema, pero es una Tan hora lindo, Que me graba, así que ya, ya nos pasamos Ya estamos Mira. cinco minutos Sobre la hora Así nuestro, que no. nuestro poeta, nuestro sí, poeta, nuestro poeta, cabecera. modelo, tiene sí, de todo. <risa> bueno, Fabiola, tenemos bueno, bueno. que despedirnos. Gracias a todos. Queda otro día, que volvemos y no hay ningún problema, así que dale la última palabra a nuestros oyentes y con eso nos despedimos. Dale tú la, la despedida. Muchísimas gracias eh, a todas las personas que estuvieron allí, a todos los que me contactaron antes y como les dijo ya eh, les vamos a poner también la, los contactos para ver la entrevista. Eh, ha sido muy grato. Gracias también a, a Ada por esta oportunidad y a, a todos ustedes gracias por esos corazoncitos. Mira, sí, ya, sí. toda la gente linda. Que nos acompañó Precios. y que seguimos en una segunda oportunidad. Sí, véanlo, sí, sí, sí. Véanlo por el, por el YouTube. Sí. <risa> Besitos, chao. un abrazo fuerte y pronto nos estaremos viendo en físico también. Chao. Sí, Muchas uy, bendiciones. Sí. <risa> chao, Adiós. chao, gente linda.